Así, no llamaré hasta da pero si es que solo una noche te no te va a importar y ahora veo otro cerdo las favor no a pide que que que que te dé que te dé que te dé que que te dé que que que que que que yo que que yo Bien, que, que no, ah. Bueno, pues a que estamos... ¿A okay. Así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 Medicana, a bueno, este, este, vamos a ver, vamos a vamos a ver, vamos a ver, vamos vamos a ella me persigue, yo no siento nada. Se equivocó, se enamoró, como una locada. En ella me persigue, yo no siento nada. Se equivocó, se enamoró, como una locada de amor más playa. Se convertí, no me amaría, te daba igual, decía. ahora, por favor, no olvides que me a veces a ponerla, que ponerla, a a ponerla, a ponerla, a ponerla, a ponerla, a Let me see. Let me see Por que se convierta en el 8, que se se una práctica de una práctica de un código de código de código Una código y código de de código de código de código de código de Palabra, Alguna de que lo que va, apenas Quiero enamorarse. De un de a Si después a Oh, okay. <byćzza laughs> okay. you. yeah, oye, oye. qué. en es bueno tener que, <tose> a de que es que te